Todos. En este vídeo terminaremos de ver otras utilidades a las que podemos acceder desde la opción Mi Biblioteca. Como ya vimos en el segundo vídeo, introducimos nuestras claves y hacemos clic en Conectar. Accedemos a Mi Biblioteca y vamos a empezar por la opción Desideratas. Cualquier usuario puede hacer llegar a la biblioteca a la que se ha dado de alta y ha obtenido el carnet una desiderata o, lo que es lo mismo, una petición de compra. Vemos que ya hemos realizado una desiderata del libro Vida de Pi y que ha sido aceptada. El bibliotecario, una vez reciba el libro, se pondrá en contacto con el usuario para que acuda a la biblioteca y prestárselo. Vamos a hacer otra petición. Para ello, hacemos clic en añadir e intentamos cumplimentar el mayor número de campos posibles. En este caso, el título es Dublinés. El autor es Alfonso Zapico y sabemos que ha obtenido el premio nacional de cómic 2012, que lo podemos añadir en otra información. Hacemos clic en aceptar y la petición queda pendiente de ser estudiada por la biblioteca. Otra opción es la de consultas almacenadas DSI, difusión selectiva de la información, que nos permite estar al día de algún tema en el que estemos especialmente interesados. Para ello añadimos términos de búsqueda. Por ejemplo, documentación sobre archivos. En descripción indicamos documentación sobre archivos y el término de búsqueda va a ser archivística. Hacemos clic en añadir y vemos que aparece el enlace. En el desplegable superior indicamos el periodo de tiempo por el que acotaremos la búsqueda. Por ejemplo, todo lo que hay nuevo en el catálogo sobre archivística en el último año. Pinchamos en el enlace y vemos que aparecen cinco documentos. Destacar que la búsqueda se ha realizado en todos los campos de un documento, título, materia, etc., y en el catálogo completo. Nos interesa el primer título, los medios de transmisión de información. Pinchamos en el ejemplar y lo vamos a seleccionar para poder enviarnos la referencia por correo electrónico. Para ello, activamos la casilla correspondiente, hacemos clic en la pestaña de marcados y seleccionaremos... Enviar por mail, aunque también podemos enviarlo a un fichero o a pantalla. El formato va a ser el de bibliografía y escribimos nuestro correo electrónico. Aceptamos y aparecerá un mensaje de que el correo ha sido enviado. Volvemos a Mi Biblioteca para ver la última opción que tenemos, que es Mis enlaces. Esta opción nos permite tener acceso desde el OPAC a aquellas páginas web que más nos interesa. Para ello rellenamos los recuadros que aparecen. Por ejemplo, en Descripción pondremos Biblioteca Pública Municipal de Corralejo, en Fuerteventura. y en la URL la dirección web de la biblioteca. Y hacemos clic en Añadir. Vamos a añadir otra biblioteca como la de la Sociedad Cosmológica de La Palma. Añadimos la URL, www.lacosmologica.com barra biblioteca. E igualmente hacemos clic en Añadir. Si pinchamos en cualquiera de los dos enlaces, nos llevará a las bibliotecas correspondientes. Y si quisiéramos eliminar cualquier enlace, solo tenemos que pinchar en Eliminar.